Para poner el modo oscuro en Gmail ve a configuración que es la rueda dentada. Ver todo. Baja hasta encontrar el tema oscuro. Ahí lo tienes, así como otros con otros colores. Guarda para conservar los cambios y déjame un me gusta. Gracias.